Mamá, hoy invito yo. Retorna y ahorra con la nueva Pepsi 1.25 litros. Vidrio retornable a solo 70 centavos. Pepsi, vive hoy.